Hola Fiferos, pues el día de hoy comenzamos una saga muy especial que se llama Captain Your Country, un modo exclusivo del FIFA World Cup 2014 y qué mejor que hacerlo con mi jugador que es CD0 que va a jugar para la Selección de México obviamente y aquí lo vamos a hacer desde cero, es el proceso de edición y vamos a ver si es que puede llegar a la Copa del Mundo que esperemos que lo haga porque es un sueño que lo puedo hacer viéndome reflejado en el FIFA World Cup Brasil 2014 que es algo que, pues, yo creo que a todos nos emociona y si no te emociona, no sé por qué juegas FIFA <risa> pues bueno, aquí estamos creando a mi jugador y obviamente va a ser un delantero va a ser un centro eh, tirador y bueno, va a ser creador va a ser creador y lo voy a poner en mis estadísticas que son las más parecidas a mí yo me doy unos 77 el cuerpo promedio, o sea normal ya le pusimos un nombre, se llama Cerecero, igual que yo Igual a la fecha de nacimiento y también todas sus tácticas. Y bueno, vamos a escoger el modo de real, que esto es el modo que. el camino que tuvo que recorrer México para llegar a la Copa del Mundo. Y aquí un pequeño periódico donde el piojo pues dice que me necesita, pero pues la verdad es que no sabemos si sea cierto y hay que probar nuestro talento en la cancha. Eh, dentro de los modos de juegos que vamos a poder encontrar eh, y las opciones en este modo de juego de Captain Your Country. Pues vamos a poder ver por ejemplo aquí a los. Uh, es un, es como, este conteo es como tu ranking dentro de la selección Ahorita estoy como en el lugar 40 y tantos no Entonces ya los 23 finalistas son los que van a asistir a la Copa del Mundo En dado caso que México clasifique y que lo logres clasificar Y te gane la confianza de tu técnico Obviamente para esto vas a competir contra otros jugadores Entonces tienes que tener buenos desempeños Este es mi primer partido contra Nueva Zelanda Es un debut muy esperado Viajamos hasta Okla la verdad fue un viaje muy, muy duro Y pues me trae unos recuerdos extraños Jugar contra Nueva Zelanda Pero bueno, es el debut Iniciamos con una selección B Igual jugamos contra selecciones B Entonces tenemos que tener mucho Mucho cuidado porque no son las selecciones mayores Hay que ir ascendiendo poco a poco En este modo de juego Nadie nos va a regalar nada Así que tenemos que demostrar con nuestro desempeño Aquí la tiene, la tengo, la tiene Cero Serie Cero en su primera jugada Dios mío Dios mío, qué cerca pasó oh, Estaba solito, solito, solito Le abrió mucho, le abrió mucho le Abrió mucho la pelota Aquí en otra jugada Uy, tiró de muy lejos Tiró de muy lejos y muy mal Estamos la primera primeras acoplados al equipo La verdad es que no No ha sido fácil la adaptación, aquí un poco de control Que dice? La trae, la quita, se la lleva Un centro, por favor Uy, no llegó bien el delantero Pero una muy buena jugada son los últimos minutos del primer partido de Cerecero en el Veldar con México. La tiene, la roban la pelota, se la entrega. Cerecero va a tirar, minuto 88. ¡Oh! 89. Como todo se estaba acabando. Cuando nadie quería nada, nadie sabía nada. ¡Uh! llegó un bombazo. ¡Bum! el primer gol. Miguel Herrera, piojo. Piojo, échame un ojo, brother. Qué golazo desde fuera del área. Y así se acabó el partido señores, 1-0 a favor de México, en Oakland un partidazo y gracias a un gol de Cerecero. México se llevó la victoria. Entonces cuando termine el partido vamos a tener nuestra calificación y obviamente estamos eh, peleando los puestos con otros tres jugadores con los que va a determinarse si seguimos avanzando en el proceso o nos quedamos. Después de que terminan los partidos va a haber veces en las que tengan que entrenar. Igual este proceso lo van a llevar a cabo con los demás jugadores con los que estén compitiendo. En este caso, estos son los pases. Tú puedes elegir el modo de juego. Obviamente, eh, lo que quieras mejorar, ya sea tiros, cabezazos, etc. En este caso son los pases. Y los compañeros con los que compites también van a hacer el ejercicio. Así que hay que tratar de vencerlos en la puntuación. Eh, yo como, como notación se me hizo un poco difícil hacer este ejercicio porque como ven la cancha es verde y, y los símbolos son como amarillos. Entonces se me hizo un poco... Pero me gustó mucho que también atrás están entrenando a los otros jugadores. Igual eh, el kit de entrenamiento de, de México pues es, eh, no es una playera genérica, sino es el kit original con el que entra a en la selección. Y aquí logramos hacer una gran puntuación y superar a nuestros compañeros con los que estamos compitiendo por un puesto en la selección. Entonces, aquí estamos en la posición 43 y hay que seguir ascendiendo para lograr llegar a la posición número 23, o estar dentro de los 23 seleccionados que van a asistir a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pues bien, enfiferos, este es el inicio de esta saga. Vamos a seguir a mi, a mi cerecero virtual, el cual va a estar jugándose la vida y jugándose el alma por estar con la selección mexicana y porque el Piojo Herrera lo pueda tomar en cuenta. Y lo seguiremos a través de estos partidos y de esta serie biográfica, virtual biográfica. Pues bien, fiferos eso ha sido todo. Por Cerecero rumbo a la Copa del Mundo Espero que les haya gustado este video Yo soy Cerecero y recuerden Pónganse la camiseta y FIFA la vida